Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En el día de hoy les traigo un video muy chévere que muchas personas de ustedes me han venido pidiendo por mucho tiempo y también me han preguntado si lo he probado en mi casa y pues hoy va a ser la primera vez que lo voy a probar frente a ustedes y vamos a ver juntos si funciona, si no funciona, qué tan doloroso es y qué tan fácil es de hacer en casa. Y pues hoy vamos a hacer lo que llaman el waxing o sugaring Y en este momento estamos ya esperando a que se enfríe para poderla utilizar Porque la verdad sale súper súper caliente Y tengo muchos nervios de hacerlo sola Así que hoy tengo a mi asistente personal Hoy <risa> una amiga me está ayudando y estoy muy nerviosa Y pues nada, comencemos con el videito bueno, amores lindos, vamos a comenzar añadiendo un cuarto de taza de agua y un cuarto de taza de jugo de limón y van a añadir una o dos tazas de azúcar blanca dependiendo del grosor de nuestros pelitos si son súper gruesos vamos a utilizar dos y si son delgados o tenemos piel sensible solamente vamos a utilizar una mezclamos todos los ingredientes y los llevamos a fuego alto por aproximadamente 5 o 7 minutos, va a comenzar a hervir y cuando ya esté lista va a tornarse de un color café oscurito. Les recomiendo que el recipiente donde vamos a dejar enfriar nuestra mezcla debe estar previamente caliente para que no se vaya a estallar y vamos a tener algún a percance o algo muy peligroso en la cocina así que caliéntenlo antes y vamos a dejar enfriar por ahí unos 20 o 30 minutos nuestra cera ¡No la pienses! ¡No la pienses! ¡Ah! ¡Ay, sí funciona! ¡Eso está torcido! ¡Ay, mamá! No. ¡Qué la cadraso! Oigan, esto está muy chévere. Pero está... ¡Eso es rico! No te vas a sacar eso ahí, quítatelo. Es que da miedo. Es que da miedo. Es que da miedo. Es que da miedo. No tienes que arrancar esto porque Carolina no puede. No, no puede. No puede. caliente, <risa> no quiero, que... no, no no no no no no, puedo, no, puedo, no. ¿Ya? Déjenme déjenme No, todavía sé que no Bueno, como se pudieron dar cuenta <risa> O sea, bueno, mejor que me ha pasado en mucho tiempo Me reí demasiado, me dolía mucho el estómago Pero les quiero decir que esto fue un fracaso, fail total, o sea, mal y creo que es porque primero tengo piel sensible. O sea, quiero que noten que me queme un poquitico. No se preocupen, estoy bien. Pero um... <risa> pero la verdad me asusté muchísimo porque yo soy muy sensible al calor. Entonces se los juro que dije como la vieja perdió el brazo. Mal. Pero pues nada, mi brazo está bien. Ya me eché cremita. Ya lo siento como que es mi brazo. Um, yo creo que hice el heart como... El, la cera que es dura que es como más resistente como para pelos muy gruesos entonces yo también creo que eso fue lo que afectó y, eh, porque eché dos eh, tazas de azúcar y pues para hacerlo más suavecito para piel más sensible es solo una entonces también creo que eso fue lo que pudo afectar y esto no estaba pegando en lo absoluto como se pudieron dar cuenta o sea no era que la vieja estuviera sudando mal no, sino que no estaba pegando porque incluso Adri lo probó y no le funcionó y pues nada, este fue mi primer fail total, mal, fracaso, mal, o sea, no, no quedó. Y pues espero que se hayan divertido por lo menos un poquito con todo lo que nos pasa en este video, la verdad, nunca esperé que me pasara todo esto. O sea, con decirlo que mis perritas estaban re como la vieja perdió el brazo. En serio, estaban como corriendo por todos lados con mis gritos. Pero pues nada, me divertí, espero que ustedes también se hayan divertido muchísimo, la pasamos increíbles. Estoy bien, no se preocupen, porque ahorita me van a preguntar si estoy bien, si estoy bien, no se preocupen. Es mi piel normal cuando me hago como waxing en la peluquería, que les recomiendo, vayan a la peluquería, no les me parezca, vayan, vayan, vayan. Porque en verdad yo tenía ayuda de alguien acá, pero cuando uno se lo hace solo, yo creo que uno va a perder medio brazo alguien mal Les digo, vayan a la peluquería, no se vayan a arriesgar en casa, si en verdad no tienen experiencia, se los digo en serio. Y nada, pues yo los veo en el próximo video Que espero que no sea un fracaso total ¡Muah! Los quiero mucho, chao